Yo creo que he llegado a la conclusión de que todo es un problema de temperatura. De temperatura. De temperatura. Ya no de forma, sin, y no de fondo, sino de temperatura. Temperatura. Okay. Si estás más caliente eh, pasan unas cosas, si están más frío, pasan otras. Entonces, ¿cómo están ni demasiado caliente ni demasiado frío? Entonces no sería una cuestión de ingredientes. Ingredientes, sí, los ingredientes de las dosis, claro. de cosas, las dosis de las cosas que te metan, que te calienten o que te enfríen. Exacto. Esta Entonces, la ya la historia sería entre temperatura.. Sí. Y entre ingredientes. Pero los ingredientes se calientan y te frío. Entonces, okay. ¿qué, está, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Una torta social? torta? Claro. ¿Por qué? Un horneado social, porque si estamos mezclando ingredientes como personas, es que se agarre personas de diversas clases y las metas en una batidora y después las metas en el horno para ver qué clase de experimento social sale. Así me imagino que, que nació en Balnewood. Ese es el Big Bang de Balnewood, de, de, de ¿no? El Big Bang. El Big Bang. El, el... No, pero lo que hay que conseguir no es un Big Bang, es un... Es un... Mm, back beam. un back bean el back beam, el back beam. el big bang es que explota y se va todo a tomar por culo cada vez más lejos. Entonces, todo... el back beam es que ya está todo explotado y que no lo no. todo no no no el, el back beam es que todo se une todo no, se une dejar, el back eh. beam es que se une y esto ya lo ha conseguido el laboratorio de Globótica de Madrid llevado por el hombre globo eh, <risa> ha conseguido no habéis oído hablar del hombre globo y el laboratorio No. Hostia, estáis sois os los símbolos <risa> no sé en qué mundo vivís <risa> el laboratorio de globótica de madrid eh, con el hombre globo a la, a la cabeza ha conseguido eh, eh, ha conseguido producir el big el, el el -bin. Es el -bin. O sea, es un globo gigante ¿eh? y ha cogido a gente que se ponga alrededor del globo a intentar explotarlo y entonces cuando explota todo se une es una explosión que une, el backbin eso no se llamaría explosión? <risa> no es una explosión ¿Qué, qué he dicho? <risas> explosión pero me estamos saliendo del tema yo estoy hablando de la temperatura okay. la temperatura cuál es la temperatura yo, de Val ¿La, de de de... la temperatura pero no es la de Balne, es la tuya tu temperatura tú tienes que llevar tu temperatura y midiendo entonces por ejemplo una... yo tengo ahora cuatro tengo dos novias y dos novios okay. eh, una, una de mis novias es la tierra la arena me tirado hoy, me he tirado, me he tirado, me he tirado me he hecho en polvo. <risa> Y engañar a la tierra con una que otra mata. No la engaño, es ¿eh? a la vista. O sea, todas saben de qué voy. O sea que la tierra es boyurista. Sí, debe de ser, Mírala, mírala, está exhibiendo. Mírala, mírala. Está exhibiendo el rato. Y a tus pies Está un poco más oca. Bueno, la puedes o sea, pisotear pero, y, no, y no te. Y no, no, no, no, pero, escupirle, me si en te... ella, lo que quieras. No te va a decir. Disculpame, lo que pasa es que estoy en un país donde hay feministas y se escuchan que, que. No, bueno, que no lo sé. Mi abogado imaginario me dice. ¿Tienes miedo, a, ¿Tienes miedo a la feminista? No a la feminista, a la feminazi. A la feminazi, bueno, pues, tu miedo ha terminado, porque yo soy machinazis. Los más llegados, los machinazis. Otra, eso no pueden, la, fe, la feminazis. Pero no estamos hablando de eso, coño estamos hablando de la temperatura. De la temperatura. De mi novia, coño, estoy hablando de mis relaciones personales. Entonces, la, tier, la, la, la, arena, la tierra, la tierra, la madre tierra, es una relación ahí maternofilial. Y pues, no era fallado todavía, no, no, no, no era algo así. ¿Cómo te falló la tierra? Jolló el agujero y me... <risa> Llego a la parte de meter el agujero para estar más cómodo, pero no se de No me, no me pone cachondo, la verdad. <risa> <risa> Espero que no se moleste. <risa> pues no tierra, por favor, no <risa> tiembles, no tiemble. No tiemble. <risa> como, como, se pique, como se pique como un terremoto. Pero no, es muy tranquila, es muy tranquila. Mi relación con, la, con mi novia a La Tierra es, es tranquilizante, es una novia. ¿Qué te tranquiliza? ¿Tú has tenido alguna duda de esas? <risa> no me simpatiza. ¿Has tenido una que... No sé cómo responder a eso. No sé cómo. Tienes miedo a la feminista. Has tenido una novia que te tranquiliza. Uh, uh... Sí, no, hay veces, hay veces que sí, que la no teoría tranquilizante. Claro. Pero, pero no es lo, como lo general, ¿no? O sea, lo, no. lo, lo normal. Yo no, no, no digo novios o novios, ¿eh? Novios no no no tranquilizantes, ¿Has tenido novios tranquilizantes tú. ¿Novio ¿Eh? tranquilizante? ¿Un novio que te tranquilice? Mm, sí. ¿Ah, sí? Ah, vale. ah. Bien. vale. Es raro. Sí, sí, eh. sí, sí es, raro, ¿no? es raro, ¿no? ¿Es raro o es normal? Para mí es normal. normal. Ah, ¿es normal tener novio tranquilizantes? Sí. sí. ¿Ah, sí? ¿Tú tienes novios sí. tranquilizantes? Ah, ah. Bueno. Enhorabu Enhorabuena. Enhorabuena. ¿En... ¿En sí, ¿eh? Pero mi novio la Tierra es muy tranquilizante. Además, me da masajes. Me tumbo a la ladera y me doy un masaje, con masaje mundial, se llama. Y entonces me hago un bastante con los planetas. ¿eh? Te haces scrub por la piel. Sí, la piel? también, ¿eh? hace sí. como eso. Y esa es la relación, no ningún problema. ¿Es abierta? Eh, sí, es abierta porque todo el mundo está por ahí pisoteándola y yo tampoco me <risa> emojé. O sea, diría que la Tierra es promiscua. Bastante, de, la, de las que más. Pero bueno, y la segunda, la segunda novia es la mar. La mar, bañarse ve el mar. Entonces, eh, y el otro día en una fiesta del el de una rave, estabas tú ese entero, no estábamos Y una rave, me metí de noche, y había. era, me metí noche, había, había, había, ¿sí? una raya de cocamar all in night. Cocamar all in night, <risa> de bañarse de noche en el mar con olas. ¡Qué chutazo! O sea, un chutazo. Yo estaba rayado por una movida, da mis movidas sentimentales y tal, estaba yo rayándome por una pues, Tenía un problema en la cabeza que me lo había inventado yo, pero no me daba cuenta quería que existía. Me bañé ahí, ¡pum! La, me dio cuatro revolcones. Eso sí fue un revolcón. Eso sí fue un revolcón con, el, con la mar. No revolcón. Y además, venía caliente de haber estado bailando y, de, y del fuego y tal y cual. Y del, el frescor, un chutazo de puta madre. Y digo, coño, esto no me lo ha dado ninguna tía en mi vida. fresco ¿Te ha dado algún tío fresco No. eso no, eso no. Ah, todas, las, todas las mujeres que conozco, que acuerdo que me interese. O, o, o me, me calienta con la cabeza, el corazón, con la puerta <risa> pero es un, una cosa de calentamiento, no de refrescor. Exacto, de refrescar. no de enfriamiento, sino no una novia refrescante. Entonces, una pregunta: anteriormente <risa> la tierra <risa> y el mar <risa> tenían <risa> una <risa> relación. <risa> no, la siguiente, la tierra no nada más Solitas están también O sea, Contigo, literalmente <risa> la tierra nos. Induce a ser promisco. Eso, eso, eso es tú lo que quiere una justificación patagónica. <risa> si la, si, la, si claro. ni la tierra ni el mar me pues hagan una justificación. Lo que, esto lo quiero usar en el próximo jueves. <risa> <risa> te estás viniendo arriba claro, con la capita <risa> de listo, te estás viniendo arriba. Pero no, pero inténtalo, inténtalo, inténtalo, ¿sí? La tierra... Claro, la próxima vez la próxima, me, acu me, me, me, acu me acusan de tierrasidio. ¿sí, Hombre, claro, la, si la madre, la madre, la madre tierra es promiscua... Es como tener... Es como ser un hijo de puta <risa> <risa> Todos somos hijos de puta. <risa> Oye, no punto. Si un hijo de puta, ¿por qué habéis de la tierra? ¿Por qué? Porque tú también eres hijo de ella y te, no sé, existen como mil millones como tú. Y, y todas las pisotean, las, las, y nada, y está ahí. Entonces, yo quiero saber el, los novios, los, novio, pues. ah, los dos novios. Ah, los dos novios. son el cielo. <risa> que Esto es una cosa que yo hace, hace, hasta hace poco no no había conseguido, no, no me había metido en la película de darle un abrazo al cielo. ¿claro? Bueno, un abrazo al cielo alguna vez? Eh, no. no, no. ¿claro? claro, claro porque crees que estamos en una pelota gigantesca que su tierra alrededor del sol, por lo tanto, el cielo es infinito y es pero desde que me estoy reprogramando, ya me he reprogramado la cabeza, que soy terraplanista y terraquietista, creo que la Tierra está quieta, como se puede ver, como cualquiera puede haber visto durante miles de años, desde que el hombre es hombre en el planeta Tierra, todos han comprobado personalmente, por sus sentidos, que la Tierra está quieta. <risa> me los llegan cuatro listos y dicen que no, que esto rota a 1670 kilómetros por hora sobre su propio eje eso no lo ha visto nadie es un punto de vista extraterrestre que nadie tiene y que no sirve de nada tenerlo y que yo creo sinceramente que es mentira la Tierra está quieta por eso me novia la Tierra muy tranquilizante esto a partir de que me reprogramé con que la Tierra está quieta me tranquilizo antes al tumbarme que, que cuando creía que no que era una pelota y entonces el cielo, claro, el cielo es la cúpula celeste, es una cúpula, es un domo celeste, y además se ve, se ve que es un domo, se puede ver, ¿sí? Y entonces, si pones una mano para un lado y para otro, entonces puedes abarcar el cielo, entonces le das como un abrazo al cielo y entonces tienes momentos más celestiales. Claro, tienes una... Claro, no es lo mismo ir mirando por abajo, que mirando para arriba. Eso es verdad. Entonces el cielo es el de novio y el sol, de cuatro la o sea que eres un promiscuo ambiental. Sí. Pero pero no es follado con ninguno. Bueno, eso suena, eso suena como un matrimonio de verdad. Todos se engañan entre todos y ninguno tiene sexo con el que debería. No, no, no, no, no, se, no se engaña, Todo, todo es a la vista. Como tú. Entonces, eh, y ahí al, al, al bañarme en el mar otro día, lo importante es lo de la temperatura. O sea, ¿cómo te cambia? La energía, el, el discurso mental, después de darme el baño ese ya no tenía problema que, tenía, que me había montado mentalmente, ya no existía ese problema. Me había encontrado una solución, me había inventado una solución, o al mismo precio que te inventas un problema, te invento una solución. Pero las soluciones te vienen cuando estás alto de energía, cuando estás cansado te vienen los problemas, se te ocurren problemas. entonces Y, y no los vas a resolver dándole vuelta estando cansado porque estando cansado no vas a resolver nada y además pues no estás resolviendo nada porque te estás inventando cosas. Es un ritual muy tonto, pero que eh, nos estamos haciendo eso desde pequeño y todo el mundo lo hace y parece que eso es lo que se hace, pero no. Total, el, el ma entonces ahí no, digo, coño, digo esto, eh, estar templado, ni muy, caliente, ni muy frío, yo creo que los templarios vienen de ahí. Los templarios decían que no habían cogido el truco a estar templado, ni caliente ni frío. ¿Los templados? ¿Podemos hacer una, una secta que se llama...? Los templados. <risa> bueno, entendemos. Grabo. la secta de La logia. La logia. La logia, logia, la logia de los templados. Los templados. Eh, Dios del caos armónico. ¿Y tú tu, tu nombre mágico cuál es? No tengo nombre. No tienes no tiene nombre. No, no tienes nombre No, tiene nombre, no. no tiene nombre, pero, pero, pero, pero, pero, ¿Cómo vas por la vida sin no nombre mágico? Mi nombre mágico, mágico, mágico, no lo no tengo. No tiene nombre. No. Qué, <risa> qué penita da. Qué penita da. No. No, nombre, no nombre mágico. No, no, no. Es como una pobre. Eso es mi nombre, de verdad significa eso. ¿Qué significa eh... Pobreza. pobreza. Pobreza, sí. Pobreza. ¿Tambilo? Sí. Ah, cazzo, viste que sí. no? significa pobreza? En, en el sentido de humilde también. Ah, ah okay, ¿no? pero humilde no es lo mismo Sí, que, no, no, que no, no de dinero. Pero como de eh, que tiene mucho significado, pero uno de esos eh, puede ser entendido así como humildad? pobreza. Pobreza, pobreza. Pues, eso te lo pusieron tus padres, ¿no? Sí, mi madre, mi Bien. madre. Entonces, me permito la libertad de llamarte riqueza. <risa> riqueza. La diosa de la riqueza. Yeah. Venga. Yo te iba a decir pobre rica, pero la diosa de la riqueza. La, la diosa riqueza de la riqueza, la riqueza ah. el dios del caos arbórico y el dios del cachondeo. Inauguran la logia de los templados. De los templados. <risa>